17 de abril de 1961, los mercenarios están desembarcando en la Ciénaga de Zapata. Desde hace meses, las milicias y el ejército rebelde se han preparado para enfrentar cualquier tipo de agresión. La defensa está organizada, los jefes firmes en sus puestos. Durante todo el día se combate por cada pedazo de tierra en Playa Larga que era la escuela de oficiales de milicia de Matanza, fue la primera unidad que por el lugar donde estaba ubicada se le ordenó marchar hacia la dirección donde se estaba produciendo el desembarco. Y un combate tremendo en la madrugada del, del 17 al 18, un número altísimo de bajas nuestras Casi chocaron, casi fue cuerpo a cuerpo contra los, el batallón que desembarcó en Playa Larga que tenía allí morteros, cañones antitanques, tanques, ametralladoras, bazuca granadas. Realmente uno de los tanques cayó dentro de la trinchera. Y más que trinchera, una bifurcación de carretera al llegar a la costa. Y allí tuvimos nosotros alrededor de 50 bajas entre muertos y heridos. ¿Quiénes vienen al frente de la Brigada 2506? ¿De dónde proceden los hombres que la dirigen? ¿Cuáles son los planes y objetivos de esta fuerza invasora? Ellos hicieron una selección de los oficiales del ejército de Batista para dirigir esa expedición. Todos los jefes de todas las unidades eran militares, la gente estaba bien entrenada, no se puede decir que no, y... Y combatieron eh, con desesperación. Entonces todo el plan, esa es la moraleja, la... estaba concebido no para un levantamiento, sino para una intervención. Pero no se olviden también que la escuadra e infantería de marina y un portaaviones escoltaron esa fuerza. Y a tres millas estaba la fuerza naval de Estados Unidos. Los mismos motivos que hacían el área esa sumamente defendible, la hacían también imposible como un lanzamiento ofensivo, porque aplicaba lo mismo a nosotros que a las fuerzas del ejército. Ves que habría que salir por allí, de allí, por el centro de una carretera. Al amanecer tuvimos ya la seguridad total de que se habían lanzado los paracaidistas allí en un número bastante elevado y los lanzaron de una manera muy correcta ellos lanzaron los paracaidistas en las tres carreteras y en cada uno de los puntos donde la carretera llega otra vez a tierra firme de las tres carreteras nosotros teníamos una y lo único que le pedimos a la base aérea que durante una hora un T-33 protegiera al batallón de milicianos de Fernández mientras cruzaba la carretera aquí la ciénaga por la carretera que va de Australia a ver, la estrategia fundamental en esencia fue dividirlo Corbelo, párate y explica ¿a bueno, qué hora fuiste para allá? prácticamente un poco antes del amanecer sí Ajá. pero la instrucción bueno. yo se la di también a la gente que estaba allí Sí. a ti te dije que fuera para allá todos los aviones listos y en el aire antes del amanecer en dirección a Girón yo creo que esas fueron instrucciones decisivas Pienso que a partir de ahí es que se decide una de las principales eh, cuestiones de la, de la invasión de Girón, que es cuando usted me indica a los barcos. Yo ingenuamente quería tirarle a las fuerzas vivas. Y entonces usted me dijo, a los barcos, a los barcos uno de los impactos más decisivos, hundido el río escondido, hundido o semi-hundido, inutilizado como un batallón, el Hudson. Sería posible, señor presidente, que alguien se pare donde está el mapa grande para que se pueda hacer referencia a las ubicaciones específicas y para poder comprender mejor la geografía. Fidel desde el primer momento se traslada a Playa Girón y desde allí imparte órdenes a los jefes, moviliza los batallones, dirige los combates. El día 19, Fidel recibe con sorpresa un aviso inesperado. Me dicen, informa la aviación que se está produciendo un nuevo desembarco. Para mí aquello estaba contra toda lógica. Y digo, no es un desembarco. Es intento de reembarcarse. Puede decir, si hay botes y todo. Entonces le damos instrucción a la aviación de utilizar todos los medios y atacar incesantemente allí en el punto en Girón. Y a la artillería le damos la instrucción de disparar Sí, sobre Girón, pero de esta forma, una andanada sobre el agua y una andanada sobre la orilla de Girón. Iba a explicar que, cómo fue el escenario de la retirada de San Blas para lo que era el crear una cabeza de playa de aquí para permitir lo que se nos había informado que era que nos iban a evacuar de esa parte de aquí y de que, eh, esa evacuación iba a tener también el apoyo aéreo del portaavión norteamericano que estaba por allí para impedir que mientras estábamos en la evacuación fuéramos atacados. Y de hecho volaron uno o dos aviones de, de propulsión. Yo vi dos, yo vi dos eh, por aquí, no sé en otro lado, pero yo vi dos. Pero el plan ese fue para permitir que el resto de los brigadistas que estaban en esta área se pudiera retirar, se quedó un, una, un pequeño contingente aquí del lado del promontorio, de este lado de la carretera, y entonces venía una enorme columna de, de fuerzas del gobierno por esta carretera para aquí, y uno de los... Eh, eh, hubo un disparo de este promontorio, fue uno de, de un cañón 57 nuestro que disparó para intentar parar este, el, el avance de esta, de esta columna. Este voló otro avión por aquí y entonces nos comunicaron de quién, de quién el avión, de, el avión norteamericano y este nos comunicaron de que volviéramos todos para acá para este, re, eh, agruparnos aquí hacer una cabeza de playa y permitir un desempuñamiento. ¿A qué hora era eso? Eso era como. bueno, eh, eh, la, aquí empezamos a evacuar como a las 9 de la mañana o algo claro, así. Es cuando se ataca a San Blado, decir, ¿eh? Exacto, como, como a las nueve de la mañana. Hubo un tiroteo fuerte sobre sí. San Blavo, yo estaba eh, ahí Al mediodía, ¿dónde tú estabas? Ya estaba en, en Girón. Al mediodía, sí, yo más o menos estaba en Girón. Bueno, no, eran aproximadamente las 2 de la tarde o dos y media. Estábamos muy cerquita de Girón, el batallón de la policía estaba a la cabeza de la ofensiva. Y en ese momento. ...el capitán Teruel que estaba al lado mío... ...me llama la atención sobre, el de, sobre dos destructores... ...que se aproximaron a la costa... ...estos destructores entraron en las aguas jurisdiccionales... ...el Eton y el Murray... ...y cumpliendo una orden que después se ha visto... ...que era de la Casa Blanca... ...tenían la misión de rescatar a la brigada... ...esto lo sabemos después... ...yo veo botes que salen... ...de tierra hacia los barcos... ...y de los barcos hacia tierra... ...paramos la ofensiva pusimos todas las piezas de artillería a tirar contra los botes. Eran unas 20 piezas más o menos tirando, realmente ahí los botes, unos pocos botes siguieron, algunos fueron a Cayo Largo, otros llegaron a Isla de la Juventud, pero no abordó hasta donde conocemos nadie el Eastman y el Murray. Me informo de toda la situación y estoy aquí en el Elechal. Yo monté tres jefes en un tanque. Se estaba oscureciendo, ¿verdad? el primero fue Saborí. Le digo, avanza a toda velocidad, pasa por arriba de cualquier obstáculo y llega hasta Girón. Uno, sale Saborí, montro otro jefe, en este caso fue Fautino, fue el segundo. Tengo que ver ahora cuál fue Fautino y Aragonés, esos dos compañeros. Ustedes pasen y llega a Girón o yo voy a llegar, yo voy a tomar Girón. Le dije así y estoy esperando eh, que lleguen los tres eh, tanques pesados. Y había al lado un tanque, con su tripulación por supuesto, y me monto en el tanque, de noche ya, eh, y digo, avanza. Acciones llenas de valor y coraje libran los milicianos y rebeldes desde Playa Larga hasta Playa Girón. En ellas caen los mejores hijos de la patria, convencidos del propósito que les ha conducido al combate. Ahora luchan también por el socialismo. Y lo bajamos del tanque y hablamos con George, ven acá, ¿cómo es posible que tú vengas como un loco sin saber que el girón está tomado a esa velocidad? Oigan bien lo que él dijo. El confidel Fidel me dio la orden que tenía que llegar a Playa Girón.